qué onda boludos, como ya vieron en el título, empezaremos con una pequeña serie donde les estaré enseñando cómo crear una misión para tu GTA San Andreas, desde dentro del Sandy Wilder 3, bueno, antes de empezar con el video, quería disculparme por no haber subido un nuevo video en un largo periodo de tiempo, al principio no podía subir videos por falta de tiempo por época de exámenes y después de que acabó esa temporada ya me sentía algo cansado, pero ahora ya me siento mejor, y sí, aún no eres parte de mi canal, te recomiendo que te suscribas para estar siempre al tanto de mis nuevos videos, bueno, sin más nada que decir, comencemos con el jodido video de una vez. Bueno. En este video les enseñaré a cómo colocar un marcador en el mapa y en el radar del juego, más la función para que éstas desaparezcan al entrar al marcador. Bueno, lo primero que haremos, será darle formato de exportación para el CLEO, que lo hacemos escribiendo entre llaves con un signo de dólar, la palabra CLEO. Bien, si lo dejamos así, este se compilará como predeterminada en formato formato.cs, que es el formato que necesitamos para correr los CLEOs mods en PC. Bueno ahora pasaremos a darle un pequeño nombre al mod, y para eso escribimos en la línea de abajo, TREAD, y entre comillas simples escribimos el cómo nombraremos al mod. Este nombre no puede ser muy largo, así que piensen algo que sea corto, no más de 7 letras, mi recomendación es que sean las iniciativas del mod que planean hacer, en mi caso como no sé cómo nombrarlo aún, lo llamaré, Nona Med Mati Dragón. Lo que se puede resumir en una N, dos M y una D. Bueno ahora cerramos la ejecución del mod, para no tener que ponerlo más tarde, y no nos de crash mientras probamos el mod dentro del juego. Bien, una vez hecho esto, comenzaremos con la creación de un par de etiquetas, o también llamadas puntos de saltos para los principiantes. Bueno, hay varias formas o opciones de cómo ponerlas, pero ambas empiezan iguales, con dos puntos. Bueno la primera forma sería escribiendo la misma palabra que pusimos dentro del TREAD, y la segunda opción es casi lo mismo, pero en vez de colocar ese nombre, colocaremos la palabra, loop. La cual es la que recomiendo que usen por si cambian el nombre luego, no lo tengan que ir cambiando por cada una de las etiquetas que pusieron, bueno, una vez hecho esto, al lado de eso ponemos un guión bajo y le escribimos un número, puede ser cualquier número, es solo para que nosotros podamos reconocer este lugar con mayor facilidad. Si pusimos la palabra LOB, lo primero que notarán al compilar su mod, es que todos los loops serán renombrados al nombre que pusieron en el tread y que el número también cambiará a otro más largo o más corto para evitar que te quieran robar todo tu mod. Les aviso que este cambio será notable si abres su Cleo en otra pestaña nueva del Sunny Builder al mismo tiempo que tenemos la ventana en la que estamos trabajando, en acción. Bueno, debajo de estas etiquetas, es recomendable siempre escribir la duración del tiempo en el que se tardará en leer las siguientes líneas de nuestro pleo, esto se hace con la palabra, white, al lado de ella escribiremos un número representado en milésimas de segundos, o sea que si quieren que se tarde un segundo en ejecutarse todo, deberán de escribir el número 1000, y si queremos que la lectura sea de inmediata, escribimos el número 0, que es como yo lo dejaré. Bueno, ahora solo repetimos esto, las veces que lo necesitemos y listo. Una cosa que se me olvidó mencionar, es que yo estaré utilizando mi documentación para acelerar todo el trabajo, y si ustedes también la quieren tener, les estaré dejando el link de la descarga en la descripción, la cual les recomiendo que se la descarguen, para que avancen tan rápido como voy, y no se pierdan o se traben en algunos puntos. Bueno, sin más nada que decir, compilaremos el mod tal cual como lo tenemos hasta ahora, y ejecutaremos el juego para ver que todo funcione correctamente. Y como lo ven, hasta ahora no tuve problemas para abrir mi juego. Ahora crean o cargan una partida que tengan guardada por ahí, y vamos en busca del lugar donde crearemos nuestra misión. Una vez encontrado un buen lugar, solo escogen el lugar donde crearemos el marcador y el icono para el radar, para que de esta forma saber a dónde nos tenemos que ir para comenzar la misión. Bien, en mi caso yo crearé estas cosas justo aquí donde está parado nuestro jugador, ahora lo que haremos será minimizar el juego y regresar a nuestro Cleo. Bueno, una vez aquí, crearemos el icono para el radar, para ello, abriremos la documentación que tengamos descargada y buscaremos el apartado donde se encuentren las identificaciones de los marcadores del radar, los cuales en mi caso están dentro del apartado de la vieja interfaz, en la opción de las documentaciones y de allí dentro de la sección del GTA SA. Una vez que hayan encontrado la lista de iconos, copiaremos la segunda línea de opcodes, si en caso de que no tengan esta opción, solo lo copian o se descargan mi documentación y ya está, caso resuelto guacho. bueno ahora pegaremos todo debajo de la primera etiqueta que creamos y nos debería de quedar algo parecido a esto lo que tengo yo, y si no les queda como tengo yo, es porque hicieron todo para el ojete. Bueno, ahora reemplazaremos los últimos numeritos por las coordenadas del jugador, presionando Control más SHIFT más C, y se nos colocará un montón de números, y debemos asegurarnos de que nos haya dado tres números, que representan la posición del jugador en los ejes X, Y y Z. Si les pasa esto de que nos pone las comas, solo las forramos y ponemos un punto en su lugar. Bueno, ahora solo pasaremos a elegir nuestro icono, así que nos dirigimos a nuestra documentación y buscamos el icono que queramos poner allí, que en mi caso dará este icono rojo, ahora solo copiamos el número que tiene a su lado y lo pegamos aquí en el medio, y ahora solo pasamos a crearlo en una variable global o local, o solo lo dejan así, y ya está, en mi caso, por el momento lo dejaré así, más tarde tal vez lo cambie. Bien, ahora crearemos una pequeña función para crear el marcador en el suelo, y para ello, sí o sí deberemos de hacerlo en una etiqueta diferente, y si no tienen una ya creada como yo, solo la crean y listo. Bien, una vez que tenga el YT en todo eso, le colocaremos una condición que evalúe la posición del jugador y para ello, colocan un if y abajo escriben, 0, 0, f, e, dos puntos, y colocan la variable del jugador, la cual es, $playera. Y al lado escribimos un 0, y a continuación colocaremos las coordenadas que pusimos antes. Lo que podemos hacer, es copiar esas coordenadas que pusimos en el icono, y pegarlas aquí otra vez. Una vez hecho eso, solo colocaremos un radio en el que queremos que ya se cree el marcador, lo cual yo recomiendo que sea dentro de un radio de 50 metros, lo cual lo escribimos tres veces. Y ahora ya solo cerramos esta condición con la palabra, el sejunt más una arroba que indique a la etiqueta que quieres que la lectura continúe si el jugador no está dentro de este lugar. Yo les recomiendo que pongan la etiqueta que pusieron acá arriba de esta condición, en mi caso, es el loop 05, es muy importante que lo pongan sin los dos puntos. Bueno, ahora crearemos el marcador con un simple opcode que podremos encontrar en mi documentación, en la sección de los códigos, básicos y avanzados, en la parte final de la página, el anteúltimo opcode, es el que empieza con el 0, 3, b y c, lo copiamos y lo llevamos a nuestro Cleo, y lo colocamos abajo del white, que se encuentra debajo de la condición del op 05. Bueno, este ahora mismo, lo pasaremos a editar esta línea a nuestra necesidad, comenzando por la variable donde la almacenaremos, y continuaremos por la coordenada en la que lo crearemos, que lo que podemos hacer, lo mismo que antes, copiar las coordenadas de arriba, y dejarlas aquí, y ahora solo quedaría configurar la medida del radio de este marcador, si quieren darle un toque épico y original, les recomiendo que se lo dejen entre el, 1 y el 2 para entradas en pie, y entre, 3 y 5 para entradas entradas de vehículos. Bueno, ahora repetiremos el proceso para evaluar la posición del jugador otra vez acá abajo. Lo que podemos hacer para acelerar todo este proceso es copiar toda la función anterior y pegarla abajo del marcador en el suelo. Y ahora solo cambiamos los números de nuestra etiqueta, para poder identificarlas, en mi caso sacaré el 05, y dejaré el 10, y ahora solo achicamos el área en que queremos chequear esto, les recomiendo que copien lo que mide el radio de su marcador, y lo coloquen acá. Muy bien, ahora ya tenemos lo que sería el marcador funcionando, pero no le dijimos que tiene que hacer, así que pasaremos a darles las clásicas instrucciones de deshabilitar el icono del radar y a borrar el marcador del mapa, y con eso habríamos acabado el video. Bien, para eso, escribiremos, marker.disable, y entre paréntesis escribiremos la variable donde esté el icono que queramos quitar y listo, ahora pasaremos a quitar el marcador, que se hace con un opcode que tenemos también en el final de la página, que le mostré de mi documentación. Bueno, lo copiamos y lo pegamos abajo, una vez hecho esto, solo colocamos la variable del marcador acá también, y listo. Y una cosa muy importante, no hagan variables con nombres tan cortos, porque pueden producir problemas, así que cámbienlos por algunos que sean un poquito más largo que los míos, y si le pueden, le ponen dos números al final de esta, para que ustedes las identifiquen más rápido y no pierdan mucho tiempo. Y bueno, ahora solo guardamos y compilamos nuestro Cleo, y nos vamos adentro del juego a ver que todo ande bien, lo cual lo hacen al reiniciar una partida, y si se les sale el juego, no tengan miedo, es normal que a veces pase eso, así que entran al juego de nuevo, y si se les sale otra vez, solo revisen de haber escrito todo bien. Bueno, ahora sí ya llegamos al final del video, y si de algo te sirvió mi ayuda, no dudes en dejar tu reacción y tu opinión sobre este video en la caja de comentarios. Se despide su buen amigo Mati desde Buenos Aires, cuídense.